Saludos, soy Ernesto Soto. En esta ocasión voy a explicar cómo excluir calificaciones. Esto lo podemos hacer cuando damos cuestionarios o quizzes o pruebas, pre-pruebas y post donde solo queremos evaluar al estudiante, pero que no se considere la calificación para la nota final. Vamos a proceder. Una vez en el curso aquí por ejemplo tengo un avalúo, examen de avalúo, una pre vamos a eliminar, a excluir esa calificación para que no le afecte a los estudiantes, vamos de clic en calificaciones, en calificaciones, en vista simple, voy a seleccionar la prueba o el examen que quiero excluir en este caso es la preprueba. aquí tengo la preprueba, donde dice excluir selecciono todos con los estudiantes y ahora guardo los cambios. Voy a continuar. Vamos a ver la calificación total. Voy a calificaciones. Perdón. Aquí, informe de calificación. Y como usted puede ver aquí, están excluidos. Están en forma oscura, en forma clara, perdón, indicando que no se va a considerar para la nota final. Y eso es todo. Hasta la próxima.